Si usted tiene acceso a internet desde el día que nació, déjeme decirle que usted es muy afortunado y que usted tiene una ventaja para ser un gran profesional para trabajar en lo que usted quiera, si sabe aprovecharlo. Para entenderlo, mejor voy a hablarles de cómo era la vida antes del internet. Y me pongo como ejemplo. No, no es que soy tan viejo. Yo ya nací en la era digital, pero cuando yo daba mis primeros pasos, el internet también daba sus primeros pasos. Así que, a una escuela e incluso una secundaria sin internet. Si teníamos que hacer una tarea, teníamos que caminar hasta la biblioteca, la comunidad, y ahí buscábamos en unas gavetas gigantes un montón de fichas con la información de los libros, Así que después íbamos a buscarlo en, a las estantes y después volvíamos con unos cinco libros a la mesa a comenzar a, a leer y ver si eso nos servía para nuestro trabajo. Ahora usted saca Google y listo, ahí está probablemente toda la información que necesite. Incluso, por si no lo sabían, hay un Google académico que es muy útil, se lo recomiendo. ¿Y qué pasa si teníamos, no sé, alguna curiosidad de la serie que estamos viendo de nuestro artista musical favorito? Pues era difícil, había que... Comprar revistas, a ver si ahí estaba la información que necesitábamos, también podíamos ir a las librerías y comprar algún libro especializado, por ejemplo, no sé, un catálogo de películas de cine de Hollywood. Ahora, si quiero saber la historia de Goku, bueno, hay un artículo de Wikipedia para eso. Antes, si alguien llegaba y nos decía, no, el hombre nunca llegó a la luna, no teníamos una forma sencilla de corroborar si eso era cierto o no ahora podemos leer un artículo completo en wikipedia con evidencia del alunizaje y aportado por organismos e instituciones ajenos a la nasa o al gobierno de estados unidos ahí está para que lo corroboren y bueno si quieren conocer las teorías de conspiración hay otro artículo completo así que ahí tenemos toda la información que se necesita a una tapo un clic de distancia ahora bien para terminar de aterrizar el tema alguna vez Has intentado aprender algo en internet es decir los bailes en tiktok y los memes están muy bien divertidos y todo pero qué pasa si ya queremos ponernos serios queremos aprender algo divertido algo que nos pueda servir para el futuro en internet está todo por ejemplo la nasa ofrece cursos para niños para aprender diversas cosas qué pasa si queremos aprender la ciencia de un cohete nos lo van a explicar de una forma muy sencilla con un globo inflado si queremos aprender de diversos Temas, ahí está todo y está de una manera gratuita. Hay artículos científicos con las últimas investigaciones y, bueno, si lo encuentran en una biblioteca de, de acceso restringido, para eso está SciHub. Podríamos incluso sacar un título en alguna universidad prestigiosa de manera virtual, pero no nos vayamos tan allá. En Google, por ejemplo, por mencionar una de las grandes empresas, hay diseñadores, hay ingenieros que en realidad no tienen título. Tienen el conocimiento y ellos afirman que lo sacaron principalmente de internet. Así que les invito a aprovechar ese conocimiento que tienen ahí en la palma de la mano. Les aseguro que todo lo que necesitan está ahí y de manera gratuita. Y antes de irme, les pregunto, ¿qué les gustaría estudiar o qué han aprendido ustedes en internet? <música>